Putos problemas que tiene esta mierda de sociedad se pueden arreglar de dos formas la, la primera es montando un grupo de punk y se ha demostrado que la fórmula funciona desde que hay grupos de punk y el mundo va bien y la, la segunda forma es, es siendo en fin un puto cáncer que nace como un tumor y metastiza hasta destruirla por dentro Con una de tu No con ¡Ven al La ¡Ah! chave es no Y ahora nos vais a...